Soy Paquín Maqueda, presidenta de la Asociación Nuestra Memoria... ...y Familiar de Víctimas del Franquismo... El ...jueves día 15 de diciembre... ...voy a estar en la librería Catacrac... ...a las 7 de la tarde... Para hablar, ...para hablar de memoria... ...y para dar una charla... ...sobre la represión en Andalucía... ...1936 hasta 1977... ...te espero para hablar... ...de memoria y de futuro. ¡Honor y gloria a las víctimas del franquismo! ¡Ayer, hoy... ¡Siempre! Contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Se acaba la impunidad. Honor y gloria a las víctimas de Pico Reja. hijo de responsable! Francisco Borque. Hoy cumplimos con una deuda histórica del franquismo honor y gloria